Comparto piso porque es más barato. Somos muchos alumnos en clase. ¿Prefieres viajar solo o con amigos? He terminado mis estudios pero no encuentro trabajo. El horario de mi trabajo no está mal. Es de 9 a 2. Mi padre no trabaja, está jubilado. ¿En qué te gustaría trabajar? Mañana tengo una entrevista de trabajo. Hay que ir a la compra, la nevera está vacía. Mi barrio es bastante ruidoso, vivo en el centro. Tengo que ir a la peluquería. Nos bajamos del bus en la próxima parada. Por favor, me da un billete para Atenas. No me gustan las películas de terror. He tenido una temporada de mucho trabajo, pero por fin he terminado, y el próximo fin de tengo dos días de vacaciones. Si no puedes, dímelo. ¿Qué tipo de música te gusta más? Me puedes llamar mañana por la mañana. Pues me interesa. ¿Qué has estudiado? Me lo estoy pasando bomba. Lo mejor de todo es el clima. Es estupendo. Quiero volver a Grecia lo antes posible. Hay que hacerlo esta semana. Tengo un problema con el ordenador.